Hola galeones, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo eh, para el canal. Y en este caso, no si estamos en Finance of Freddy Security Beach parte 5. No parte 5, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, estamos aquí que no tengo ni idea de lo que había que hacer. A ver. mucha oficina de seguridad. Ah, no, esto era lo otro, pero o sea, asesor de servicio para subir al roster Road. ¿Y eso dónde es? A ver, eh. Bueno, y estamos aquí en el Security Bridge Y sí, aquí estamos, que ya hemos reparado a Freddy Ya que hemos reparado a Freddy eh, Ahora eh, estamos aquí, ya podemos. Ya nos puede ayudar Espera, era mejor la batería ¡Ostras, es verdad! Ahora tiene más batería Freddy, mira, eso es guardo Chica tiene, tiene una hoja de voz especial Roxy, Roxy tenía los ojos, ojos nuevos Y a Monty, a Monty le dieron una gara mejorada Tenemos hemos ir así y todo eso Podríamos mejorarte Gregory, esas piezas son de mis enemigos. Yo nunca les haría daño, hombre What ¿Qué? ¿Qué Dios te a dar a ti me daño, eh, voz baja. Tienen lo que se merece. Debe de ser de haber una buena explicación. No serían capaces de hacer daño a un cliente. Ninguno de nosotros lo haría. Va en contra de nuestra programación. Hombre, es que ningún ningún animatrónico eh, eh, debería de hacer daño a un cliente. O sea, eh, están programados así. Y es verdad, eh. A ver. Podemos hacer o esta misión o esta Y como esta la llevo desde un montón de ratos Sin hacerla, la voy a hacer Dice que esto lleva unos ascensores Pero antes dijo Freddy Que este solo funcionaba el de Rosa Y este es el de Rosa Así que voy a ir tras es que es pequeño, ¿no? Es un mini ascensor polines no, no, no Yo no quería ponerme aquí no, no, bájate Está bajando la batería Ahora Freddy es más rápido Así que no puedo usarlo tanto Porque mira, ya va por ahí Y, y, antes, y cuando hemos empezado eh, Estaba full Ya se ha gastado mucho Ahora baja la, la... Ostras, mira eso Necesito... Recargarle, pero no hay una estación de recarga, no lo sé. Pero es rápido. ya está. Pero aquí había una, ¿no? Sí, aquí hay. O sea, está llorando. ¿Y por qué se me ha bugueado y me he puesto aquí? Ya está. Pero si no... se no pase de fiesta. Está llorando, tío. Pero que está llorando. Eh... I'm not a loser me de cuatro cuadros ¿Eh? Freddy, voy fuera de mi habitación Espera, ya me voy, ya voy A mí lo justo ha dicho Freddy ¿eh? Pero dice que vaya a la habitación Encuentra el espacio de fiesta en la habitación verde de chica fuera. ¿Cómo? Es, salía Vanessa, pero Vanessa es la guardia de seguridad. ¿Es que está aquí. Bueno, aunque, no, aunque esté en Freddy, no puedo dejar que me vea. La habitación verde de sí chica es esta. Lo que pasa es que hay como entro. A ver, puedo ir por la ventilación, pero para eso necesito llegar a una habitación La única que puede entrar es a la de Freddy Porque la de Roxy ya no puede entrar pues ahí estaban en Ah, mira, si me ve no pasa nada Corre, tengo que curar Oh, niña, es que se acaba la batería en nada Bro, pero qué pasa, que se buguea? Vale, y ahora tengo que ir por aquí, se supone porque por aquí es donde. Es. Tengo que llegar hasta la habitación. La habitación de chica, sí. Deja de esconderte. Me da mal rollo por si aparece ese otra vez. no sabía, no sabía, no sabía, lo no sabía. Oh, vámonos. Vámonos, menos mal, tío. Eso es súper largo, ¿eh? Vale, voy a llamar a Freddy. Ah, ¿Eh? oh, mira, hola. A ver, está aquí el pase de fiesta. Freddy, aquí está, sí. Pass. Encontré el pase de fiesta en la habitación. Verdad de chico? pero si sí, ya lo he hecho. Oh, oh. Corre. Eh, pase de fiesta. Dale los pases de fiesta a los staffos para desbloquear zonas de prínciples. Hmm. Perfecto. Vale, pero no pasa nada, eh. Sí, pero es muy fácil porque aquí hay uno. ¿Lo ves? Jolín, tío, pero ¿qué pasa? Aquí estoy guiando ¿Y? ¿Pero cuántas misiones fuertes? ¡Madre mía! Ese pase está muy especial. ¿Te permite entrar en el Fazerblast o en el Monkey ¿Qué es esto? Parece una cámara vieja. Tú solo das un bot de fiesta. Solo en estar delante de las sesiones pidiendo pases de fiesta. Si tienes uno, te dejará pasar. Te he marcado demás ubicaciones en el mapa. Quiero curar Freddy otra vez. Hasta a ver, no se me ha bugueado. Vale, pues. Tengo un montón de misiones. Voy a ver algunas. A ver. La primera que vea. Un ser para hacer fiesta Ah, tengo que ir o al Montigol eh, O al Fazbear Blast Voy a ir al Montigol Me encanta me encanta el gol, literal Es uno de mis deportes favoritos El gol Así que voy a ir al Montigol Bueno Orines tío, que ya se te baja la vida Freddy, normal que en el principio De juego tengas tan poca batería Vale Pues ahora tengo que buscar el Montigol Pero el Montigol estaba... Eh, en el ascensor hay que subir a la segunda planta y en, por el ascensor. Ostras, tío, de que rápido no se le baja la batería. Así, Aquí hay una estación de carga. Bro, ¿que, ¿que donde hay una estación de carga ¡Corre! Recuerdo que por aquí había una, ¿no? Sí, en el principio del juego, que nos fuimos por aquí Oh oh, tengo que dejar a Freddy aquí, ¿eh? Eh, para que así no se agote más batería Encima tengo poca batería de la, de la linterna Ah, sí, aquí estaba Era aquí, ¿no? Era por aquí arriba Aunque no sé por qué No sé por qué he hecho eso Porque Bien Uf, menos mal Ya está ah. Que tiene toda la batería Aunque podría haber ido más rápido yendo por la puerta trasera que hay Que no podía entrar en el principio del juego Pero ahora sí que puedo entrar porque tengo el pase backstage Pero ya da igual Ya tengo que ir por aquí porque ahora para volver No voy a guardar la posición porque... Eh, porque igualmente... Da igual, o sea, es para no... A ver... No, Rosy, no me he perdido, ¿vale? A ver... Es como un juego de pensar, como de ir así... Vale, esta vez voy a dejar a Freddy Para que no se le agote más batería Que no quiero... Ser... ¡Ostras! La batería de Internet ya sí se me olvida No me lo abro No me digas que no puedo abrir, ¿verdad? Ah, ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué bien! Ahora tengo que volver hasta allí eh, y tener que ir por la puerta trasera porque no podía por aquí Ah, ¡La he liado! Vale, galeones, estoy aquí y es que eh, llevo todo el rato buscando la salida y es porque he encontrado la salida, pero es que lo que ha pasado es como que se ha cerrado de repente y no puedo salir de aquí Así que tengo que dejar que me mate. No sé, eh. Y no sé, es que. Encima no hay animatrónicos. Entonces no puedo morirme, o sea. A ver. Si pudiera pasar por aquí estuviera bien, pero es que no puedo. Nunca he visto qué pasa si deja que Freddy se, se le agote la batería. Ya que voy a morirme, voy a ver qué pasa. Eh, bueno, eso cuando se la gote, aunque... Vale. A ver. Yo creo que no, lo único que pasará es que no me dejará eh, ir con él y ya está, no pasará nada malo. Aunque es solo por mirar. Eso fue solo por saberlo. A ver. ¡Ah! Que me ha matado Dos cosas Una No sabía que Freddy te podía matar Si se acababa la batería Y otra Freddy me ha salvado Gracias, otra vez Ahora eh, me ha ayudado a que me salga de ese sitio Que estaba atascado Gracias, señor ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué le explicas a esto, eh? ¿Qué le explicas a esto? ¡Esto no estaba antes! ¿Qué pasa? Que me están cerrando las puertas. No puede ser. ¿Y ahora cómo entro? Pero si yo... Pero diven, por favor. Te necesito. ¡Ostras, tú! Que tenía batería baja. Ah, vale. Es que era por aquí. No me lo puedo creer. Y al final sí si que, eh, si que hay salida. Menos mal. Me he salvado. Es que era por aquí. Se me había olvidado. Es que... Eh, a ver, menos mal eh, gracias a Freddy que se le ha acabado la batería me ha salvado Pero lo malo es que ahora tendré que ir hasta la puerta trasera de, de allí Y tendré que tardar bastante Bueno, pues nos vemos allí, me voy a tener que puerta en 3, 2, 1 Vale, ya he llegado por aquí, y es que eh, estoy aquí por, por y no sé en Freddy porque a lo mejor es que se le acaba la batería y no quiero que se le acabe la batería Así que, lo, eh, le he dejado ahí Y bueno, ya le llamaré cuando sea Cuando haya un montón de animatrónicos Pero está full de vida, así que no pasa nada A ver, ahora ya he, he venido a la puerta trasera, que es esta, se supone ¡Uah! Sabes que no hay animatrónicos, ¿verdad? Espera, no, no era por aquí. Me da igual que me pillen. Si no hay animatrónico y además no hay estación de regalo, así que mejor sea que no vaya con Freddy, porque se va a acabar la batería y.. ¡Pum! Me asusta. Como esto. Salvo que menos asustí. Asustadizo. Más asustadizo es lo que quiero decir esto. A ver, ¿cuánto me queda la batería? Me da igual que sea mucha, igualmente quiero recargarlo para por si acaso. Por aquí, ¿verdad? Y no sé, quiero saber de verdad si es por aquí Y no veo nada Vámonos Menos mal que nos dé pase de seguridad en el nivel 5 ya es que no pudiera pasar. Pero sí puedo pasar. ¡Ah, ¡Oh, mira! Si sí he vuelto. He vuelto al mismo sitio. No me lo puedo creer. Pero por lo menos ahora puedo ir a un sitio. Y es que no era ese por el que tenía que ir al final. Era otro. Es que es que me dio mucho, ¿vale? Solo, como no sé. So, solo podía ir al de.. Necesito ir al de Rotsan. así que Rotsan me vea. Espero que, que sea así. No, no estoy perdido, ¿vale? Pero tengo que ir con cuidado, por si viene eso. ¡Oh, mira! ¿Qué has pasado? Ya va. El Freddy corre. Vale, y ahora desde aquí... Puedo ir por aquí. Sí. Y. ¿Lo ves? Perfecto. Así puedo ir hasta donde estaba la mejora. ¿eh? Donde mejoré a Freddy. Y tengo que ir hasta, no sé, hasta la, la segunda planta. Nos vemos allí. Vale, ya estamos aquí. Y no sé por qué me he saltado un punto de guardado que estaba antes. Y no sé por qué lo he hecho, de verdad, porque ahora mejorado aquí puedo morir. Aunque no, porque tengo a Freddy. Y, y eso es bueno. Bien. Aunque debería de haber guardado, en serio. Ah, mira. Me he por un sitio en el que no se podía bajar. Eh, a ver, Monty's Golf. Tengo... Ajá, ahí está. Monty's Gator Golf. Allí es. Pero me pasaré el juego entero, ¿eh? Haciendo todos los desafíos de. De que nos sale. Eh. Y haciendo todos los finales. Que en total. Eh, al final son seis, ¿no? Six, eh, seis o siete, no sé. Vale. Eh. Hola. Ah, vale es que tengo tanto la que es como si no hubiera nada o sea es como que ha desaparecido todo ahí está ah ah claro pase de fiesta que tenía que dar ahora me deja pasar y sí, vaya mucho oh, bien oh. y quedan los pases vale bien os doy la bienvenida a Monty's Golf El hogar del huracán Halling One Estamos cerrados por la noche, Volver pronto A busca oficina de seguridad de fondo del pasillo No se permite las fotos con flashes en el Monty Golf Se me ha quitado Freddy Freddy, ¿dónde estás? le escucho, pero es como si no, no estuviera. Claro, será porque es que está detrás de la, de la pared de ahí. Vale, me tengo que... Ir, ya usar el pase de fiesta para ir a Monty Jator Golf. Porque a mí me encanta el golf. Madre mía, aquí no se ve casi nada Tengo que buscar eh, la, ofi la oficina de seguridad Por aquí Madre mía, que son esos ruidos A ver, que son los cocorrilos estos Es como que se suben y hacen ese ruido Los cocorrilos, a ver si ¿sí se sube este ¡Aquí está! ¡Ostras! ¡Qué guapo! Y aquí hay un montón de campos de golf, me encanta Pero necesito. ahora lo importante es buscar una oficina de seguridad Ojalá pudiera jugar al golf Entonces ya sería uno de los mejores juegos del mundo Del 2021 O sea, pero estoy subiendo a lo de antes, ¿no? Sí, sí. Mira, una estación de carga, qué bien. A ver, ¿dónde? Si yo fuera a una oficina de seguridad, ¿dónde salía? ¡Ostras, tú! El, el hoyo último está ahí dentro, ¿lo? en la boca de. De, Monty, de ese Monty. Estos son los baños, no creo. ¡No, tío, no! No quería yo quería solo entrar, pero es que me, no estaba tan.. ¿Qué? No puede ser. No puedo entrar. ¡No! A ver. Creo que es aquí, ¿eh? Madre mía, pase seguridad de nivel 10. ¿Para dónde? ¿Para aquí? ¡Madre mía! ¿Qué habrá ahí? No, no es aquí allí se subirá nivel 5 no puedo cuentos pues es ¿Dónde es tío ah oh, no que no sé lo yo aquí lo que, es solo un sitio para ir para aquí y no se le baja la vida a freddy por eso será eh, la batería será por eso porque aquí no, no se no ahí no eh, aquí tampoco ¿Dónde? Si yo fuera a la oficina de seguridad ¿Dónde estaría? No tengo ni idea Ni siquiera yo A ver Aquí Sí, es aquí La oficina de seguridad está cerca Podrías ir a buscarla en la oficina Quizá encuentre una manera de evitar que Monty te persiga Aunque en realidad lo que quiero es que el chica no, no venga por mí Porque se te transporta, tío Es peor que... Es peor que el Roxy Mira ¿Habéis salido? No Corre, ven Freddy, ven ¡Ah! Bro, ¿de dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? Ahora sí que quiero dejar, eh, hacer que el Roxy y Monty Deje de perseguirme, de verdad lo que pasa es que hay un bot y un regalo Y yo, no sé si Es que yo quiero coger el regalo Pero es que no puedo con el bot. Si no estuviera el, el regalo Entonces no me preocuparía tanto Pero es que está el regalo y no quiero dejarlo No quiero Súper complicado Yo lo que quiero es recoger el regalo Y salir de aquí Vámonos Mejora la batería de linterna Perfecto Vámonos Menos mal, tío he, he conseguido el regalo Aquí no puedo entrar Como que nada, no Puta, por, por lo menos he conseguido el regalo Tengo que guardar para que me espose ¡NO! pero tío pero ¿por qué Monty no se va? Tío, eh, si no guardo eh, eh, a lo mejor si sí me mata vámonos Menos mal, ya no necesito coger ese regalo. Y ya puedo ir con Freddy. Gregory, sí, ¿sabes, ¿sabes qué está aquí? Cógela y señala de se seguridad y salta fuera. ahí. Corre, cógela, cógela. Cógela, cógela. ¿Qué? Sí, sí, sí, nivel 5 ya, ¿no? Voy a coger el regalo este Nunca podemos dejarnos el regalo size. ¡El billete de Master A Ahora si encontré el billete de Macesize Ya puedes entrar no si. Es Tenemos que salir de aquí ¡Corre Freddy! Vámonos de aquí Espera, aquí hay otro regalo estaba ese, aquí hay otro A ver, ¿cuál es? ¿Qué es esto? Es una de... cámara FAST CAMERA una FAST CAMERA ¿Para qué sirve? eso Es un FAST CAM Si tienes problemas, usa flash de la cámara para tus diálogos y animatrónicos, eh? Eso es bueno, tener en cuenta que no funciona con Monty Oh, venga ya Porque lleva gas falsas DE SOL es verdad! Alternar objetos, pulsa 1 y 2 para cambiar de objeto. ¡Eh, qué bien! Así podré. quitar. que no funciona con Monty si porque lleva gafas de sol. Es como que. A ver. Y a ver, es que, es que lleva gafas de sol y es que es como que para que le dé los ojos. Pero es que. Monty lleva gafas de sol, así que. estoy a dos le estoy dando al 2 O es que de otra forma eh, eh, ¿Cómo cambio Ah, vale Pero si le he dado 3 esto, esto no es el 2 Me dice el 1 y el 2 Pero esto es el 3, no el dos. Ostras, pues con esto puedo Ah Vale, tengo el regalo. Sí, mejorar la batería interna, sí, lo tengo. Gregory, they know you are here. Get the security upgrade and get out. Pues les voy a conseguir esto. Ahora Con la insignia de seguridad De nivel 5 He cogido el billete ese Además hay la fast camera y el insignia like de seguridad Eso es una fast cam Si estás en problemas, the el flash de cámara para animatronics. a los otros that it que no Monty due to sus sunglasses. ¡Descubre cómo desactivar a chica! Eh, ¿Cómo desactivar a Monty? Pero ahora lo que tenía eh, Ahora el solo los rincón de premios... Eh, a ver, ¿Descubre cómo desactivar a Monty? Creo que será eso, ¿no? Usar o Pase de Fiesta para acceder a Pase Blast Ya no tengo Pase de Fiesta Da igual Por lo menos ya puedo entrar por aquí ¿Estás tú? Estoy viendo los pasos de. por donde ha ido Monty. Un sitio perfecto para hacer el gol. Mira. Ahí está el odio. A ver si sí, porque tiras por ahí. Y uh, oh, ahí está. Me ha encantado, pero ya no sé, ya me tengo que ir de aquí. Lo siento, Monty Golf. Pues nada, ya me tengo que ir de Monty Gator Golf. Y ahora tengo que irme, no sé a dónde. Lo voy a mirar ahora en Ascensor. En vez Freddy. Ya está. Perfecto, ahora sí que lo puedo ver. No, espera, mejor no voy a estar Freddy por si se le ha gastado la batería. Porque en Men's y Jay, bon, no se le ha gastado, pero aquí sí se le ha gastado. Descubrí cómo desactivar. ¿Cómo desactivar Monty? ¿Cómo desactivar a Monty? Yo, ¿cómo hago eso? Es que no sé. ¿Qué? Ah, claro, sí, sí Me voy con Freddy Espera, pero si he conseguido la el billete a más seis, 6 Yo puedo entrar, ¿no? Bueno, voy a verlo Ahora ya puedo entrar a Montecito Golf cuando yo quiera Porque ya he puesto una, un pase de fiesta Así que ya puedo entrar cuando quiera No estoy Nuestro sin no estoy de militario Vale, pero Marces ahí, ¿dónde está? Ajá, y hay no sé dónde de carga, pero no tengo ni idea de dónde está el Marces ahí, así que. ¿Cómo que es insignificante? Qué mala gente. ¿Qué es eso. Da igual. ¿Pero qué pasa? Que no me deja entrar. Vale, necesito ir a Master Size, pero ¿dónde está? No lo sé Por ahora no he visto nada por aquí, así que voy a ir a la tercera planta eh, a ver... Eh, bueno Necesito buscar dónde está el Master Size A ver... ¡Ajá! ¡Ahí está! El Master size. Ah, no, es Master size. No Master Size Es Master size. Ahí está No sé, creo que hay que ir aquí. Es que no sé. Dice la misión: Descubre cómo, cómo derrotar a Monty. Pero es que no sé cómo. Espera, ya te, po ¿Ya te doy el billete? Ya te doy el billete. Ahora vámonos, Freddy. Así ah, es. Eh, eh, el más más series. Bienvenidos al Massesize Ah, no, si sí, es Massesize Quemad esas calorías mientras coméis y Registraos y conseguid el pase de membresía Hoy mismo, incluye Venga ya, no, sí. Pues nada, eh, no sé Estás tú Pero espera, eh. Vale, ya está. Eh... Pero ¿cómo desactiva Monty? Porque es? ese James botón es, así el que es el que viene de y de Cody. ¿Cuál, ¿Cuál será la correcta combinación es? correcta? ¿Qué combinación? Ah, se refiere Entonces, a este avenito Vaya, hay un conducto de ventilación Este avenito que lleva a las pasarelas de Girl. Monty. Monty. ¿Otra vez? Creo que hay un panel que controla eh. Ah, vale es el, el de esos números Vale, y ahora tengo que hacer para llegar a un conducto de ventilación Pero, ¿dónde está? ¿Es por allí? Creo que Es que no lo veo no, Es que con Freddy no lo veo a ver, A lo mejor está por allí o por el otro lado lo voy a ver con Gregorio, a ver si ya. Soy. Espera. Eh, hey, ahí hay un botón de ventilación, es ese, vale. Pero para eso necesito hacer una combinación. Ahora, para, para poder hacerlo. Por lo menos es que a Freddy se le ha bugueado y no le baja la vida. Y eso es bueno, ahí la batería. Tengo que hacer una combinación para hacer para que pueda entrar Pero ahora, ¿cuál es? No lo sé La tengo que hacer aquí Vale A ver, ahora ver, tengo que ir pulsando Pero no veo nada Según ese, Según ese mensaje, uno de no, los voces Ha traído la llave del teatro de Superstar La entrada está en la guardería No puede ser Ahora tengo que ir hasta la, al, hasta la guardería Para ir a, al teatro que tiene Y ahora tengo que ir hasta la guardería La llave encontró de Master Size En el, el teatro de la guardería Pues nada, la guardería Allá vamos Uh. Galeanos, antes de seguir Acabo de venir aquí Para explorar por aquí este sitio eh, Y quería avisaros de, Sobre esto Para ver todo este sitio Hasta que me he encontrado ¿qué? Un regalo dorado ¿Qué Sol de oro Sol de oro Yo tengo un peluche de oro Hay un peluche de sol Me ha dado un peluche de sol Pero de oro aunque no se le nota la diferencia. Porque el peruche de sol eh, normal con el de oro no se nota mucho la diferencia, ¿eh? Por pues lo menos lo no tengo. A ver, vamos a seguir investigando. Aquí hay esto. Ah, claro, ese es le entró a la guardería y ahora sale baneado. Como que está baneado y no puede entrar. A ver oh uh, aquí hay para una fogata aquí una oh es como si fuera un un, eh, un calamar gigante ahí con foxy tiburón ahí pues nada parece que no hay nada más solo estaba ese lo único interesante era ese regalo dorado venga pues vámonos uh, esta vez sí Uh -huh. hacia, la, hacia el teatro de la guardería uh -huh. Vale, galeones Ya estamos en la guardería en la, Ya hemos entrado hacia la guardería Estamos aquí Y bueno, me acabo de, de Acordar de que, que De que si estoy baneado ¿Cómo es que puedo entrar por aquí? Pero la única entrada es esta Y yo ya entré pero es que quiero ver qué pasa si sí, sí voy después de. Oh no? Pero si Freddy está ahí. No sí, qué pasa. Alerta de seguridad, alerta. uh! Pues nada. Al final solo era eso. He enterado literalmente y es que estaba el sol ahí preparándose para por si entraba. Porque estoy baneado y no puedo entrar. No puedo. ¿Lo ves? ¿Lo veis? No se puede entrar Por culpa de Así que no puede entrar a la guardería por ningún sitio Es imposible Así que... Pero... Eh, por aquí no hemos ido todavía Ostras, ahora se le baja la vida a Freddy La batería Pues... Ostras, ya se le baja la batería Vale, bueno, ya hemos recargado a Freddy y. Es que. Y bueno. Ahora podemos ir a... Y, a. y por aquí no hemos ido. Se supone que está en la guardería. El teatro. Pero no puedo entrar porque está cerrado. Porque estoy baneado. Así que necesito ir al teatro, no a la guardería. O sea, aquí estamos en el teatro. Que al final, estaba justo aquí al lado Era por aquí El teatro de la guardería Sí, aquí estamos Oh oh Voy a bajar de Freddy porque... Y esto es malo No puede ser, no puede ser, no puede ser pero, ¿quién viene? ¿Quién es el que viene? chica ¡O sea que Monty! ¡Es Monty! Debería de haber, antes de venir, Debería de haber ido a la estación de carro Es que encima viene Monty Encima viene él Eso es lo que me descubra, ya, ya es que estoy muerto ¿Cuánto hay que dar batería a Freddy? Vale, poca. Justo ahora más poca. Ya está. Ya quiere llena de batería. Ahora voy a salir y voy a intentar de llegar al teatro y cuando llegue al teatro voy a ponerme Freddy. Así que va a ser difícil, pero lo voy a intentar. Soy malísima Por favor, Freddy, ven Freddy, ven Freddy, ven de una vez Freddy, ven de una vez Freddy, ven de una vez Pero es que Es que ni siquiera viene por ahí es como que me engaña para pensarme que va por ahí Perseguirme por el otro lado Pero viene por donde yo voy Por, el, por eso es súper complicado pasar por aquí Ah, no quiero que venga ¡Ah! Mira, mira. Freddy. ¡Corre, pero qué haces! ¿Pero qué haces, Freddy? Pero no vayas allí. Le he despistado menos mal. Es imposible. Mira cómo me descubra. Freddy. Pero ¿dónde está Freddy? Estoy llamando. ¿Pero qué hace allí? Dios. Por fin has llegado. Madre mía, eh. Has tardado muchísimo. Más riquísima de mañana. Bienvenido a Freddy Fazbear's Fazbear Theater. Ahora es enjoy the comedy stylings of Staff Bot. Oh. Vale. ya se está bajando la batería, es que eso es lo malo que ahora ya se baja la batería en super rápido y eso, eso es lo único malo de Freddy vale, has ayudado suficiente amigo bueno, mejor no <ríe> Que la, la, el, eh, la llave de control De Marcel 6 ¿Dónde? No lo sé si sí, ya sé que es en este teatro Lo que pasa es que no sé en qué parte Del teatro es Ah Sí, me doy por vencido ¿no? Venga, ya estos no Pensé que lo había conseguido Parece que hay un regalo aquí Así que ya que hay un regalo Vamos a abrirlo Espero que sea. haya regalo. Vámonos, ya hay control del Marseyside Por fin, la he encontrado Madre mía Que lo malo es que a Freddy le falta poca batería. Lo voy a intentar. A ver. He guardado, no sé si en la parte en la que le quedaba tan poca batería a Freddy. Sí, exactamente. En serio? eso ya no me hace gracia, Monty, no me hace nada de gracia, no me hace nada de gracia. ¿Qué Siguiente chiste, pero ¿qué chiste si no he escuchado? Me perdí encima el chiste. Qué mal. Le dando siguiente chiste. Pero bueno, igual dos. ¿Hay alguien que no sea de esta ciudad? No, no, no, no, no, no, no Bro No me hagas esto No me hagas esto No me hagas sufrir de esta forma, ¿verdad? En serio, por favor, que me lo quiero pasar ya. Que pase con los perritos valientes. Parece que hay un dos por uno. Vamos, que los regalan. Son un chiste. Uh. No Marketing Business No puedo creer que lo voy a conseguir. leones antes de que sigamos este sufrimiento acabo de, de hacer el flash un momento y le he dado a esto sin querer y es como que de repente se, se le ha encendido el ojo, no sé por qué Bueno, ya da igual Lo único que importa es pasarme esto una vez Corre Ahora es la hora de correr No es la hora de dormir, es la hora, no es la hora de mimir, es la hora de correr Una que no es la hora de acostarse Es la hora de, de correr Literal Mira, se enciende la luz a este también A ver No, no, no pasa nada oh, Espera Me estás diciendo que le puedo dar a ah, claro, porque le puedo aturdir Vale, pues voy a esperar a que recargue y le voy a dar a todos esos robots, a esos, esos Stabots, para que pueda no pasar a Cuando se recargue, claro, que no se recarga A ver, ya se ha recargado eh, Y ahora... Corre. Welcome to Freddy no, no Vale, voy a hacer una demostración de lo pasa. Mira, le di así. Se encendió la luz de este. Y no sé cómo. Pero ya da igual. Ahora le es pasarme una vez. El truco es solo sale corriendo. Y ahora, cuando estés aquí, mira, los miras. A ver si están así. Y ahora te vas corriendo. Y ya no puedes salir para ganar razón pero usado así ah, sí, sí. Casi, me ve. casi me ve a ver eh, bueno aquí estamos aquí no ahí no le he dado así no... ah, le he dado si sí, le, le he dado vale ahora voy a esperar a que pueda darle a ese también no quiero jugármelas vale está perfecto Vale, este, esta cámara me está gustando Me hace feliz Me hace feliz Y podría hacerlo a su O no Por favor, venga cárgate A ver Venga Cárgate Vale, bien, ya se ha cargado ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Corre! ¡No pares! ¡Vámonos! ¡Lo he conseguido! ¡Por fin! ¡Después de mil años! ¡Lo he hecho! ¡Me he pasado! y ¡Tengo la llave de control de la guardería! Espera, antes de llevar a Freddy a eso, por si me mata con la batería, voy a guardar Dios Freddy, que va a ser rápido, no me mates Venga, corre, venga, quédalo. Vale, no voy a, a ir con Freddy porque se le va a gastar la batería y no quiero eso Pues venga, ¿ahora qué hay que hacer? ¿Se los controles en el esa... Ah, sí, sí, es verdad. Ahora tengo que ir al más esa y otra vez. Pero antes de eso, vamos a dejar el vídeo por aquí. Ahora, vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros. Eh, para... Pues no sé, suscribiros para... Para que sí, porque es bueno suscribirse para salud, es bueno para salud. Así que suscribiros, dadle like, suscribiros, no solo suscribirse, pon la campanita. ¿Vale? ¿Vale? Vale, lo has entendido. ¡Dios!